Casi un tercio de los mayores de 70 hospitalizados se vuelven dependientes en una o más tareas cotidianas. Para evitarlo tendremos que trabajar estrechamente con el personal sanitario y vigilar las situaciones que pueden dar lugar a la dependencia. Hay que animar al paciente a asearse por sí mismo. Existe el riesgo de confusión por lo que será de ayuda a orientarle en el espacio y el tiempo. Si usa pañales o sondas, hay que quitarlos en cuanto se pueda y animar al paciente a usar el inodoro o la cuña. Revaluar regularmente la pertinencia de las perfusiones, el oxígeno y las sondas de medición, así como de los medicamentos. Levantar al paciente de la cama siempre que su estado lo permita y animarlo a moverse. Si es posible, adecuar los alimentos y las texturas a los gustos del paciente, evitar dietas restrictivas y procurarle una evaluación nutricional. Conviene anticiparse para evitar retrasos cuando se la den.